aquí con nosotros claro en este sí, día en este agradecemos momento. les grandemente. Porque eh, no cabe en nuestro corazón el gozo y la amén, alegría amén. de que tú tú que estás allí. Así es. Detrás de nuestra cámara. Detrás de la cámara. Ahí donde tú te encuentras. No sé en qué parte del mundo, pero ahí estás. Gracias. Correcto. Gracias. gracias. gracias por estar con nosotros. Mil gracias. Y pues bueno, pues les damos la bienvenida. Claro que están? sí, damos la bienvenida aquí en rafaelidatv.com en, en el espacio de hoy oramos y bueno pues el, el, el correo electrónico de RafaelidaTV@gmail.com y pues gracias gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por su tiempo gracias por su atención y gracias por estar compartiendo estos videos así es, así es y pues uh, el Tú. Vamos a continuar. A Vamos a continuar. Tú nos escribes y nosotros te respondemos. Exactamente. Es la parte número 4 de, de esta serie. Exacto. ¿verdad? Pero el tema de hoy es triunfantes en Cristo. En Cristo. Amén. Ah, así es. ¿verdad? Porque queremos que todo mundo en pueda ser un triunfador en Cristo Jesús. Claro que sí. Claro. Ese es la intención, es en la idea que sean bendecidos, pero a través de Cristo Jesús así es a través de Cristo Jesús y así pues es. bueno, estamos contentos estamos, estamos felices felices contentos, de estar claro que sí. una vez más aquí con, con todos ellos eh, ellos y ellas claro, porque siempre hay hombres y hay mujeres, verdad, que están ahí participando de los videos, así o de es. ver los videos Cosa que les agradecemos. Les agradecemos grandemente, infinitamente, claro. ¿verdad? Ahora, eh, con respecto al tema, triunfantes en Cristo, uh -huh. mi esposa les va a compartir un pequeño pasaje que hace alusión a esto. Y. Pues yo te quiero dejar. Sí, claro para que, claro que lo sí. Compartas, por gracias, favor. gracias, sí, gracias, sí. Ahí en, en, en segunda de, de Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 17, en la, es la segunda epístola del apóstol San Pablo, a los Corintios, ahí nos habla triunfantes en Cristo. Dice más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre a en triunfo, en triunfo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El 15 dice porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que y en los que se pierden. Dice enseguida a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida.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 Eh, una de las cosas que les hemos dicho ya uh -huh. es que disculpen aquí Así eh, es. no podemos menos que dar palabra de Dios. Solamente palabra de Dios. Amén. Aquí va a escuchar palabra de Dios. ¿Le gusta o no le gusta? Vamos a dar palabra de Dios. Exacto. Pero esperamos que sí te guste, ¿verdad que sí? Sí. Esperamos okay. que sí. ¿Por qué razón? Porque para poder ser triunfadores Tenemos la necesidad De Cristo Jesús en nuestras Amén, vidas Amén, así es No que seamos religiosos No, no, no, no no. Sino que tengamos la relación con Dios A Amén. través de Cristo Jesús A través de Cristo Jesús, así es Y reiteramos es. una vez más el pasaje de, de Juan Cuando dice Nadie va al Padre sino sí, no es por conducto mío Dice Jesús dice ¿Por Jesús? qué? Dice, yo soy el camino Yo, yo soy, soy la, verdad, la verdad Y yo soy Jesús. la vida dice, Y nadie Nadie, nadie, nadie, absolutamente nadie va ante el Padre si no es por medio de Amén, así es. Entonces, cuando nosotros andamos buscando por otro rumbo, uh -huh. porque a veces las costumbres, las tradiciones nos han llevado por rumbos equivocados, sí. entonces no se cumple la palabra de Dios y ahí, como dice el verso 17. Dice, pues no somos como, como muchos que medran falsificando. La palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así es, entonces... Es palabra de Dios. Es palabra de Dios, es lo que dicen las la Sagradas Escrituras y estamos obligados, así, estamos obligados Amén. a presentarles la palabra tal y cual es tal, y nada más. Pues, claro que sí. ¿Nos guste o no nos guste? A veces hasta a uno mismo. Sí, sí. Es, Ay, Señor. Es para uno mismo Ay, también, claro. Cuando el Señor nos está corrigiendo, nos está uh -huh. enseñando, nos está dando dirección, uh -huh. Señor, pues. Uh -huh. Nosotros respetamos, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, ¿queremos tener o ser una familia triunfante en Cristo? Amén. Yo Así no sé es. si. Puedas ver Alcanza bien allí. La, a ver. Uh -huh. ahí se ve una pareja acostada en el césped, en el zacate, en, uh -huh. la, en la grama o no sé cómo le dicen en tu país Y pareja parejas ahí sentadas en una, en una banca, uh -huh. eh, como en un parque En un parque en por ahí, un... o en una casa amplia con patio grande eh, Entonces es triunfantes en Cristo en el video anterior uh -huh. Hablamos de los matrimonios En crisis ¿verdad? Matrimonios en crisis Y la parte 1 ahí O la imagen 1 uh -huh. Fíjese bien, observela bien por favor Es una pareja que está en discusión Está en discusión Pero miren Un matrimonio triunfante Es un matrimonio en la, en la foto Número 2 Que están, están contentos, contentos Están, están felices, sonrientes, están sonrientes y... Que no hay problemas Están en el es mismo sentido Están en el mismo sentido uh -huh. Están en armonía uh -huh. okay. Okay. ok Cuando hay conflictos por las finanzas uh -huh. Y ahí está Un montón de tarjetas De crédito en la foto 1 Pero fíjense La diferencia que puede existir Cuando En la foto número 2 número 2 cuando son buenos administradores, sí, sí. Uh -huh. entonces la situación es totalmente diferente. Diferente, pero hay, hay este, como un acuerdo, están afines, están poniéndose de acuerdo Cómo le hacemos. Y, y es muy bonito cuando, cuando la, la pareja eh, se pone de acuerdo y no hay discusión. Así y es. ver ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Miren, ahí ellos están tomando un cafecito. Qué bonito es que nos podamos tomar un cafecito con la pareja, o sea, con la esposa, del esposo, uh -huh. y estar contentos, estar sí. felices. Amén. ¿Verdad? Es, es como poder decir a la, a la mujer: Ay, qué guapa, amaneciste, qué bárbaro. No no, pues sí. no, no, no. Oye, pues soy, gracias. estoy enamorado de ti, ¿verdad? Gracias. ¿Por qué no? Pero es en serio. Ah, claro. Bueno. No, no, no, no, no, no más de. de no, nada más de, de. De puro pico. No, no, no, no, no. No, no. no, no. no, no, no. Que de Que de verdad exista ese amor, ese compañero. Hace rato siento. nos estaban tomando un cafecito nosotros también. Y dice, ¿qué pasó? Ah, nada. Digo, no, es que sí. estás, te, te ves muy guapa. <risa> y no, o, pues, o sea, sí. pero que salga de aquí gracias. adentro hacia tu esposa así o hacia tu esposo así es que le digas cosas bonitas Te, quiero, te amo. Y no te no no no no no es que así no te digo no, más porque, no, no es no no, no es así eso no funciona no es así no no de ninguna manera no es así varón lo siento uh -huh. damita no es así tampoco tiene de que ser manera. con cariño con amor con bondad con, con sinceridad. Que sea real, claro. claro. Que, que, que podamos de verdad abrazarnos, besarnos, acostarnos sí, juntos, sí, disfrutar de la vida. ¿Por qué no? Uh -huh, claro. ¿Por qué no? Así es. Miren, lo, les hemos dicho, hija. Uh -huh. Así le digo yo, hija. No, no es que sea mi hija. Yo, yo sé que se ve muy joven. De cariño. Pero, <risa> yo le digo, hija, este. A pesar de la edad que tenemos, porque aunque no parezca, ya voy para 76. Pues sí, ya. Y ella no le voy a decir cuántos, pero tiene tres menos que yo. Ahí tú sacas cuentas y sabes contar. Ay, no, pues ya lo dijiste. Pero aquí está, veanos, aquí estamos. Así es, aquí estamos. Y nos queremos. Vivos. Vivos y, y, y reales aquí. Aquí y, y, y somos como somos y simplemente no andamos ocultando nada, no estamos diciendo nada que que, que, no, que, no. No, que para que nos vean y, no. y, y, y estírate no, y, y, no, no de no, ninguna no, manera. No no. no, no. Ni vestimos mm. elegante ni nada. Somos como somos y punto. Claro. ¿Por Así qué? Es. Porque lo más importante es que vayamos contigo, con esa confianza y con esa seguridad y, y con esa Calidades que, que debemos de tener claro Para así compartirte es. nada más lo que tenemos que compartirte Solamente, así es Fíjate, el Señor Jesucristo cuando tuvo aquí en la tierra Él no andaba de, de, de gala No, no, no, él, él andaba sencillo un Los sacerdotes de... del templo sí Ajá, así con Con, eh, con muchos atuendos y Con, con muchos atuendos el Señor Jesucristo era simple, era sencillo. Sencillo, claro. Trata de ser sencillo, trata de ser humilde. Trata de, y cuando digo humilde, no estoy diciendo que seas pobre, no, sino no. que seas sencillo en tu manera personal de ser. Uh -huh. Humilde aquí y aquí. Así es, así es. Para que es. tu caminar la gente lo pueda ver y que diga: Oye, qué, qué diferencia es esta persona. Amén. Y no importa cuánto tengas, puedes ser millonario o puedes estar pobre económicamente, pero uh -huh. que la gente vea que tú eres una persona diferente, diferente. Amén, así es. Así es como tenemos que vernos. Amén. Así es como la gente nos tiene que ver. ¿Por qué? Porque vamos a ser como antorchas encendidas como en medio de la oscuridad. Encendidas. Amén, así es. Amén. Ok. Así es. Entonces, Hablábamos también con respecto al estrés Así es Los conflictos del estrés los conflictos. El estrés enferma El estrés enferma, claro que sí El estrés sí. enferma ¿Qué está viendo usted o ahí en la foto uno, Ahí está una tirándose los perros de la cabeza ¿En la 2? No, hombre, pues está como, como Feliz. nosotros aquí Feliz y contenta <risa> No, pues, qué felicidad Maravilloso Y más maravilloso está uno, Acompañado con una bella dama como hoy. Ah, gracias. ¿verdad? Así que, Gracias. Pues... Eh, con eh, un este. caballero también. <risa> Guapo. Sobre todo. Ay, <risa> ay, Entonces, ay. esas son las grandes diferencias que existen. Por eso cuando estamos hablando del matrimonio, cuando estamos hablando de lo que se, cómo se constituye un hogar, una familia... Uh -huh. Pues es la pareja. Es la pareja. Pues sí, están todos estresados allí. Sí, no, pues no. No se puede ni hablar. No se puede no, ni ver. No, no. ¿Verdad? No se puede. Ahora, hay otro problema serio también, mi amado, mi amada. Cuidado con la salud. También. Cuidado muy, con la salud. Muy importante. Ahí en, en, en la foto uno, conflictos de la salud. Ay, ah, sobre todo cuando son enfermedades largas, crónicas, uh -huh, uh -huh. costosas. Claro. Miren, cuídense como está ahí en la foto 2 Es problemático y es, es triste Cuídense por favor Así es Para que lleguen un día A tener más, hasta más edad que nosotros Claro, claro que sí Yo quiero que tú tengas más vida que nosotros Claro, claro. que sí ¿Por qué no? Claro Que puedas llegar a los 120, eh, 100, no, 120 años Y, y sana sano. ¿Por qué no? ¿O no te gustaría Sí, para poder este, no enfermo, disfrutar, sano. disfrutar de, de, de la vida de, de todo lo que Dios Nos ha dado De, de lo que Dios ha hecho Así es uh -huh. Ahora ¿Por qué les hablamos de la Biblia? ¿Por qué les hablamos de Dios? Porque en la misma escritura nos dice ahí En Juan 8.32 Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Amén, qué hermoso pasaje Juan 8.32 Y conoceremos También. la verdad Y la verdad nos hará libres Y libre. la verdad nos va a hacer libres Libres de muchas cosas ¿eh? claro. Por eso la religión En cierta forma Como religión es mala sí En cierta forma Porque cuando son puras dogmas Y son puras costumbres Y son puras tradiciones No estamos teniendo la relación con Dios mm -hmm. Como debe de ser Exacto Tú tienes que ser libre. Libre, libre, libre, libre. Más no libertinaje. Ey, ojo, no, no, no, no, no libertinaje. No, no, no, no. El ser libres quiere decir porque estás bajo la unción y el poder de Dios uh -huh. a través de Jesucristo con la unción y fresca del Espíritu Santo. Amén. Para que vivas la vida que Dios sí quiere que tú vivas. Amén. Correcto, así es. Entonces. Hay que vivir la vida, pero como Dios quiere que la vivamos. Sí, este, realmente, <ríe> eh, o sea, ¿cómo? ¿Cómo hallar la voluntad de Dios? Preguntará este, gente, ¿cómo? Pero ¿cómo? Si, si a, a mí me va muy mal, yo siempre eh, tengo problemas, y, uh -huh. pero es que no, en realidad no buscamos. Cuando buscas tú por uh -huh. medio de la palabra y buscas a través de la oración, así es, vas a encontrar muchas respuestas. Amén. Vas a encontrar muchas, muchas respuestas. Así es. Entonces, ahora, queremos tener hogares felices. Tengo una imagen más aquí que les quiero presentar. Uh -huh. Porque en el tema de hoy es triunfantes en Cristo. Amén. Y ahí, en este pasaje de Mateo 7, 24 27, al 27, dice la escritura... Ajá. Uh -huh.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 de su doctrina Porque la enseñanza Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas O sea, lo, no, no como los que estaban en, en, en los templos, los religiosos, y los todo religiosos eso. Por sí. eso, cuando Yo hablo de, de, del conflicto De las, de, de las religiones Ajá. Sobre todo cuando son muy dogmáticas Y, sí, sí, y sí. mucho ritual mucha, Muchas cosas sin De nada sirve lamentablemente Por eso el verso 28 dice: Y cuando terminó Jesús, uh -huh. esas palabras, la gente se admiraba. Se admiraba. Estoy leyendo directamente de la palabra de Dios. Se admiraba de su doctrina. Uh -huh. Se admiraba o sea, de su doctrina. La doctrina de es doctrina. enseñanza. Claro que sí, es enseñanza. La doctrina es la enseñanza. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y es que la tenía la autoridad. Sí, claro. ¿verdad? Claro. Y no como los escribas, o como los fariseos, o como todos los demás que eran de aquel entonces, y que ahorita pues, hay otros que, que siguen más o menos las mismas costumbres. Sí, exacto. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Por eso pusimos esta imagen. ¿Por qué? Porque ahí está ese hombre. Parado fuera de su casa, pero acá se ve que tiene piedras en el, en el piso, o sea, como un buen cimiento. Exacto. Pero el otro se le cayó la casa cayó porque en la estaba casa. en la arena. Entonces, sí. cuando habla aquí que vienen lluvias y, y vienen ríos y soplan vientos y golpean contra aquella casa, uh -huh. cuando está sobre la arena, cae. Pero cuando está sobre la roca, se mantiene firme. Se mantiene firme. ¿Y a qué se está refiriéndose aquí? ¿Ríos? Eh, ¿Qué más dicen? Eh, sí, vientos. vientos eh, y todo eso son los problemas. Problemas de, de la vida. De la vida. A eso se está refiriéndose. Sí. Los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, los vicios, eh, todo aquello. Así todo aquello es. que puede venir y golpear tu tu vida la de tu hogar la de tu familia y se derrumba se derrumba definitivamente que sí hace rato estábamos leyendo un correo el último que bueno o penúltimo que, que nos llegó uh -huh. se lo enseño a mi esposa y digo mira una mujer que ahora se queda sola con, su, su, con sus hijos porque el hombre Pintó gallo y se fue con otra mujer y le deja con la responsabilidad, con la responsabilidad. Ojo, le deja con la responsabilidad y de deudas y ella está sin trabajo. Muy Pero triste. Él pintó gallo. Ah, bueno, es, las decimos así en el rancho. Sí, muy triste, muy, muy triste. ¿Cuántos triste. casos hay de esa manera? Cientos Muchísimo, y miles. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Así Por eso es. estamos haciendo esto. Ustedes nos escriben y nosotros respondemos. Lo estamos respondiendo de esa manera a través de los videos. ¿Por qué razón? Porque casos como ese... Así es. Ay, así, mi amada. Ay, así, mi amado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser congruentes sí. con ustedes. Claro que sí. Y tratar de darles una respuesta a través del video de qué no deben de hacer y de qué sí pueden de, o debieran de hacer. Uh -huh. Entonces, el, el otro correo que recibimos, lo estoy mencionando así nada más de, de, de memoria. Me dice la, esa chica que su novio, después de 10 años de novios, le dejó vestida y alborotada, Hacia... Como, como no dice como no de rancho. Como novia de rancho, como dicen, ¿verdad? Dejó y alborotada. Pero con deudas. Dice, pero cuando estaba conmigo, no era así. Uh -huh. Digo, ah, caray, ¿era novio o ya, ya estaban viviendo como pareja? Sí, pues estaban viviendo como pareja. Me da a entender todo eso. Entonces, cuidado con, Nomás con juntarte por juntarte Así es El matrimonio es compromiso Es compromiso Es responsabilidad Así es, amén Y que los hijos nacidos en, el, claro. en ese, ese matrimonio No vengan a ser hijos bastardos Exacto. Como dice la Biblia okay. Lo dice la Biblia, no lo, lo digo yo Lo la, dice la palabra ¿Por qué? Así es Porque el Padre no es el Padre Exacto. Y más si ya se pintó gallo, imagínate mi amada, imagínate mi amado, no se junte nomás por juntarse. No es que es que hay una grande responsabilidad y hay un grande compromiso porque eh, el, el matrimonio que, que o sea que el Señor instituyó desde el principio. Él lo santifica. Él lo santifica y es un pacto delante de Dios. Y, y, y, y pues de, de entre los dos y, y la sociedad y, y todo uh -huh. y no es para para romperse de, de eso enseguida agarramos un tema sí y así nada más de pasadita y dice y que lo que Dios unió que no, no lo, lo separe, lo separe el, hombre. el hombre miren algo que debe así de, de prohibirse en cada matrimonio es que no debe de existir la palabra divorcio, divorcio entre la pareja. No debe de. No debe de, jamás, de existir. No jamás. De existir. Jamás. Jamás. Así es. La palabra divorcio no debe estar en la pareja. No debe de estar. No debe de estar. ¿Por qué? Porque es caer en adulterio. Sí. Y es estar fuera de los designios claro. del Señor. Uh -huh. Entonces. ¿Por qué las personas se divorcian? ¿Por falta de conocimiento falta de la palabra de Dios? Conocimiento. Por falta eso, de conocimiento. Así por es. eso, cuando ponemos esto y conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres, pero no para andar de, de, en un libertinaje, mi no. amado, no. Para que seamos libres de amarnos, querernos, respetarnos, amarnos sinceramente. Que construyendo, construyendo entre los dos un, un hermoso matrimonio, un hermoso hogar, hermosos hijos. Sí. Para que bueno. luego vengan los frutos de los nietos. Sí, y amén. en algunos casos hasta mis nietos. Claro que sí. Entonces, ámense quierense por favor, respétense por Así favor. Es. No se olviden de los detalles. No se olviden nunca jamás de los detalles. Dígale a la esposa. Y tu esposa, dile a tu marido. Así es. Qué guapo. O, o qué, qué. Oye, qué guapo. Qué, qué, qué bien guapa. te ves. Sí. Qué bonito hueles. Ay. Qué bonita camisa. Ay, gracias, gracias. <risa> es un regalito. <risa> Pero sean honestos, sean sinceros Así al decirlo. Es. Aquí estamos tratando de poner ejemplos, hija. Claro, claro. Porque queremos, vosotros lo queremos hacer así con esa soltura, sí, y, y con, de, con de, esa confianza, con esa solidaridad. Claro, solidar, definitivamente. Porque queremos sea. bendecirles. Porque, porque Dios quiere bendecirlos. Así es, Dios que Pues, eh, o sea, él, él, él no quiere que nosotros este, estemos sufriendo, que estemos batallando, que estemos viviendo mal, que estemos enojados. que oh, No, es todo lo contrario. Pero si no buscamos... Si no buscamos al Señor y no conocemos su palabra, que la Biblia pues es nuestra guía, es, es la palabra de Dios y, y aquí nos guía y nos, nos capacita y nos instruye. Ahí en Josué 1.8, ahí nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino Amén. que de día y de noche, de día y de noche meditarás Amén. en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces... Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Imagínate, ¿a poco no quieres eso para ti? ¿A poco tú no quieres eso para tu hogar? ¿A poco tú no quieres eso para tu familia? Sí, ¿De verdad, de verdad? ¿No lo quieres? Claro que, sí. claro que sí Claro que sí Claro que sí lo quieres Mire. Es precioso Los tiempos están corriendo ya Pero no queremos... Que pase más tiempo sin poder orar por ustedes. Como les hemos dicho, aquí no lloramos dentro de la programación que tenemos de rafaelidatv.com. Miren, cuídense en esos detalles. Así es. Me escribe una persona, de, déjame decirlo. Desde Italia Ella es de acá de Sudamérica uh -huh. Por cuestiones de trabajo se fue Ella Dejó al esposo y dejó a los hijos Santo Por cuestiones de trabajo Tengan cuidado Cuando son Esas separaciones así Porque no están Nomás a la vuelta de la esquina No ya hay distancia, hay que cruzar todo, no sea ¿no? Se tiene que valorar todo eso. Sí. porque Es un, un tesoro. Cuídense en ese sentido, cuiden de los detalles, por favor. Así es. Más vale que se coman la tortilla con frijoles, a querer comer carne, pero sí, no, en no, esas no. condiciones. Tengan cuidado, tengan cuidado. Deben de, de Miren, Dejen que Dios los bendiga Cuando nosotros estamos hablando aquí de Déjenme ver esa lámina eh, Aquí está Cuando el dinero no alcanza uh -huh. Hay que ser buenos administradores ¿Cómo son? es ser un buen administrador? Ok Para que el problema de las finanzas no afecte el hogar sean también responsables con el Señor. Con sus ofrendas, con Amén, sus diezmos. Sí así es. Denle a Dios también lo que a Él le, le corresponde. Pero no solamente eso, sino administren, administren por favor las finanzas. Así Me dice es. otra chica en, en el doctor Corral que te sí, enseñé. Sí. Uh -huh. Miren... <ríe> Quisiéramos leerlo, pero... Quisiéramos, Se pero pueden hay, llorar ustedes sobre. Sí, ¿no? ¿Y, y los tiempos también. Me dice... Que debe mucho dinero. Pero no solamente debe mucho dinero... Sino que también... No tiene ni trabajo. Sí... ¿Por qué son... se endeudó tanto? Porque hubo una mala administración del dinero. Sí, y a veces se, se confían mucho eh, pues en el trabajo que se tiene. A veces. Porque pues ya tienen tiempo y están ganando bien y y, ¿Y, de y, repente? y... y creen que poder alcanzar a pagar, pero de repente eh, dicen hasta aquí y hasta aquí llegó. Mire, el otro correo que recibimos, por lo que estás mencionando en los cambios de gobierno, en todos los países lo hay. Aquí en Estados Unidos, en México. Sí. En Centroamérica, Sudamérica y hasta lo último de la Tierra. Cuando cambian los gobiernos y que vienen sí, nuevos no, no, viene no, el... dirigentes a, a, de un gobierno, uh -huh. él trae su gente. Él trae, ellos traen su gente. Y los empleados que están allí, de momento, los puso el otro que ya se fue. Uh -huh. Y eso puede traer consecuencias. Sí, vienen vienen las personas nuevas y hacen cambios. Vienen y hacen cambios. Y entonces... Así es. Cuidado con esos cambios. Miren, nosotros hemos hablado... Y ven ahí los videos anteriores. Hemos hablado de un plan B. Tener algo en qué recargarte cuando... Puede Falla. pasar algo como eso Falla el plan porque, B. porque existe Esa posibilidad De que tu plan A Que es tu salario regular que tienes normalmente Que te pueda fallar Por muchas razones Por lo que tú quieras y gustes Cuando tú preparas tu plan B Y te preocupas por hacer fuerte Ese plan B Te vas a olvidar de tu plan A Porque tu B Lo puedes superar Así es. Entonces, por eso les hemos dicho a través de, de esta lámina que estos son las personas que desean un cambio en sus vidas. Correcto. A través del taller estamos dispuestos a apoyar a cualquier persona que quiera y no importa dónde viva. Exacto. ¿Pero qué tiene que haber? Tiene que hacer cambios. Cambios, romper paradigmas e innovarse. E innovarse, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué requieres? Esto, Así una es. actitud mental positiva Y tener mucha fe Claro, claro que sí Y tener mucha fe Y se puede lograr Claro que sí Se puede lograr Sí, se puede Y tú también puedes Tú también puedes Así es Ahora, ya para terminar Algo que les queremos prohibir Es la forma de hablar Ajá uh -huh. Y la forma de pensar. ¿Por qué razón? Dice la palabra de Dios. Uh -huh. Lo voy a leer aquí. Ahí en Proverbios. Uh -huh. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Uh -huh. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que le ama. Comerá de su fruto ¿Qué está diciendo aquí la escritura? Te lo voy a decir de esa manera Cuando tú empiezas a declarar Con tu propia eh, boca Con tu, tu propia lengua Ay, siento que me van a correr Estás profetizando que te van a correr Sí, sí tienes te que van tener mucho cuidado mucho Ay, cuidado siento que me voy a enfermar Cuidado lo estás declarando. Estás profetizando que tu salud va a ser quebrantada. Sí, es que las palabras tienen... Ay, poder... es que no puedo pagar. Cuidado. Tú ya lo estás declarando. Vas a la ruina. Así es. Así es. Necesitamos cambiar costumbres y tradiciones, paradigmas... Necesitamos hacer cambios, cambios, cambios Y más cambios necesitamos hacer Mi amado y mi amada Así es ¿Quieres la felicidad? Apóyate en el Señor Fíjate Y Él eso. dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece filipenses amén. amén, amén Yo te leí ahí en mi esposa Josué uh -huh. Y allá en, en tercer de Juan En el verso 2 dice Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. Que tenga salud así como prospera tu, tu alma. alma. Amén. Prospera tu alma. Prospera tu alma. Por ahí viene así la es, bendición. Así es. Por ahí viene la bendición. Por eso cuando les ponemos este cuadro, o, o esta imagen, o, sí, sí. ¿Qué dice, y conoceré la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero es a través de, de la Biblia, a través de la oración. Uh -huh. y a través del reconocimiento a, del Señor Jesucristo en tu Amén. vida como tu Señor, como tu Salvador para que tengas el, el acceso directo con el Jefe de Jefes Así es. que es Dios, Jehová Dios el Padre, Así el Creador es. el Todopoderoso fíjate nada más ¿Sí? entonces vamos a la oración Amén. y una vez más Amén. mi esposo y yo tenemos muchos, muchos, muchos Correos Aquí en nuestra tableta Ay. Oramos y, y deseamos Que todas estas personitas Este eh, Puedan hacer cambios En, en, en sus vidas eh, Romper los paradigmas O sea, a llegarse Al conocimiento De la palabra Y actuar en, en la palabra Conforme a la voluntad de Dios. Así es. Entonces. ¿Y más correos? Sí, no Estoy recibiendo más correos. Uh -huh. Entonces, no paran los correos, eh. No paran. No paran. Todos los días recibimos correos. Todos los días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar por ellos. Sí, sí. Eh, fíjate de por... Jehová, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay que tomarlo en cuenta, Señor. Sí, Reconócelo en todos tus caminos, ¿verdad? Y Él enderezará tus veredas. Pero hay que pedir al Señor la dirección, su voluntad y reconocerlo siempre. Así es. Vamos Amén. a la oración y nos vamos a unir Amén. mi esposa y yo en ese momento. Queremos orar por ustedes. Así es por todos los matrimonios a mí, a mí, a mí. los que están como parejas que los que no son matrimonio únanse por favor en matrimonio arreglen sus situaciones miren les decía ahorita de esa muchacha señora que decía que 10 años de novios pero cuando sintió ya la carga de la responsabilidad del matrimonio patitas para qué son uh -huh. se le fue Sí. y le dejó por ahí con la deuda Sí, no, no, no, es tremendo Entonces Desde un principio se deben hacer las cosas bien hechas No cometan ya más errores Y si están en el error, salgan de él, por favor Así es Porque vivir esa vida delante del altísimo de es adulterio Así es Hay que reconocerlo Oremos, Padre le adoramos Sí, Señor, alabamos le bendecimos, su santo nombre Honramos, padre. glorificamos su santo nombre Sí, Señor Cómo no darle Madre, gracias, mi señor, por su amor, sí, por su misericordia. Señor, así es, padre mío. Gracias, señor, porque nos ha puesto gracias, en este señor, trabajo. Gracias, señor. De poder llevar una palabra sí, de Cristo. fe, de confianza, sí, de seguridad. Gracias, y padre santo, en sus padre sí, santo, en el nombre de Jesús. Todas estas personitas, señor, que toda personita que vea ese video. Sí, señor. Los que ya nos han escrito. Sí, oh, los que sí, nos van a escribir. Sí, Señor. Los que nos van a compartir. Padre mío. Toque, los que se van a suscribir, Señor. En sus corazones. En sus páginas. En sus canales de, de, sí, de YouTube. Sí, Señor. Bendígales de tal forma, sí, de tal manera, tarde, señor, señor. Para que ninguna bendígales, de las palabras padre, que, que han salido de nuestras sí, bocas, de Señor. Ley. se vayan al vacío. Sino que llenen nuestras vidas, esas mentes, esos corazones. Sí, padre, que no. Para que usted les dé la gracia y la sabiduría, Señor. Para dirigir sus vidas. Dios, Dios para que sean buenos administradores. Dios, Dios, no solamente en lo económico, sino también sí, en lo espiritual. Lo espiritual, sí, señor. Mi Padre. Que nadie, que nadie, que nadie se quede, Señor, sin sí, la bendición señor. suya. Oh mi Cristo, Padre Santo, en, nombre, en el nombre Señor, poderoso de Cristo Jesús, toque, Señor, toque las vidas, toque toque vidas. Corazones, Señor, y reprendemos todo adulterio, reprendemos, toda fornicación, toda inmundicia, eso, toda miseria, fueras, toda pobreza, sí, todo, inmoda, todo eso que Dios, está ahí acosando, Dios, Señor, también, por las finanzas, usted, Señor. esa falta de trabajo, esa falta de, de tener un buen ingreso. Sí, así es, Padre. Señor hace con ellos. Cristo. Reprendemos toda enfermedad. Sí, reprendido todo todo tarde, lo que está allí. En el lastimando, Jesús, Señor, esas vidas. Esos en cánceres. De Jesús, esas diabetes, Señor. Eh, de eso Cristo que está allí, Señor. La sangre de Cristo, acosando, Señor, a la, a la vida de las personas. A través de las enfermedades. Hacer todo lo que hay en tu ser. Padre Santo, en su nombre. las rechazamos nombre y las echamos fuera. Sí. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Sí. Bendiga, Señor, estos sí, matrimonios, estas familias, Bendígales los que están batallando con sus sí, hijos, señor. porque se han puesto rebeldes, porque sí, andan en las drogas, andan en el alcohol. Oh Padre mío, Padre, reprendemos vidas, todo eso que el demonio el ha hecho de para estar destrozando He las reprendido, vidas. reprendido, atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Y Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, señor. Bendecimos en, en este momento que a ti Ponemos te digo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe la, bendición. Estos correos, señor, delante de usted. recibe la bendición. Sí, señor. Recibe la bendición. Recibe la, en la bendición. En el nombre del Padre, en, en nombre el nombre del Hijo Padre, nombre y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Sí, Aleluya. Señor. Aleluya. Sí, amén. amén. Amén. Amén. Amén. Y amén. Amén. amén. Desamamos, les queremos. Gracias por compartir los videos. Gracias por estar con nosotros. Quisiéramos hacerlos más cortitos, pero a veces se nos hace tan difícil hacerlos tan cortitos. Así es. Pero me agradó mucho y se lo compartí a mi esposa en esta mañana. Amén. Cuando alguien estaba escuchando algo en, la, en, en su... Yo seguía su teléfono, no sé en qué, en qué estaría haciéndolo. Estaba en su aseo personal, estaba en la ducha. Y ahí aparecimos nosotros. Estaba escuchando la radio. Y ahí. O oh, un video. Los escribió y, y nos dan unas palabras muy bonitas. Dios bendiga. Así Aquellos es. Aquellos que, aun cuando están en el baño, ahí que están en esa privacidad personal. Uh -huh. estar ahí con nosotros Amén. y que cada palabra que salga de nuestras bocas que vengan a ser de bendición Amén. para sus Amén. Así es. Gracias, gracias por escribirnos gracias por estar con nosotros y déjense ayudar Amén. recuerden nuestros correos recuerdenlos pero también les decimos aquí abajito ahí hay información Así es. Ahí hay información, ahí búsquenla. Y recuerden, más de 440 videos ya. Así es. Para la honra. Y la, gloria, la de gloria de nuestro Dios. Y la alabanza de nuestro Dios. Bendiciones. Mil gracias. Gracias por su tiempo, por su atención. Gracias por compartir los videos. Y les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Reciban Amén. un fuerte abrazo. Con todo amor, con todo nuestro cariño. Bendiciones para todos. Bendiciones.